El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de deletreo. Video número 31. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. recognize some of the irregular verbs with spelling changes to identify the regular conjugation of these verbs with spelling changes Nuestros objetivos en español Al final de esta lección tú serás capaz de 1 reconocer algunos de los verbos irregulares con cambios de deletreo 2. Identificar la conjugación irregular de estos verbos con cambio de deletreo. Lista de verbos irregulares con cambio de deletreo. Verbs with spelling changes. 1. Conseguir. 2. Dirigir. 3. Distinguir. 4. Encoger. 5. Escoger, 6. Exigir, 7. Fingir, 8. Perseguir, 9. Proteger, 10. Recoger, 11. Reír, 12. Seguir, Tiempo presente, verbos irregulares con cambio de deletreo. Este es el video número 31 y una vez más recordemos que estos verbos de este grupo es necesario memorizarlos. Conseguir, to obtain. Yo consigo, tú consigues, él, ella, usted consigue. Nosotros, nosotras conseguimos. Vosotros, vosotras conseguís. Ellos, ellas, ustedes consiguen. Vosotros conseguís todos los objetivos propuestos. Dirigir. To direct. Yo dirijo. Tú diriges. Él, ella, usted dirige. Nosotros, nosotras dirigimos. Vosotros, vosotras dirigís. Ellos, ellas, ustedes dirigen. Tú diriges la banda del colegio. Distinguir. To distinguish. Yo distingo. Tú distingues. Él, ella, usted distingue. Nosotros, nosotras distinguimos. Vosotros, vosotras distinguís. Ellos, ellas, ustedes distinguen. Nosotras distinguimos a los criminales. Encoger. To shrink. Yo encojo, tú encoges, él, ella, usted encoge, nosotros, nosotras encogemos, vosotros, vosotras encogéis, ellos, ellas, ustedes encogen, ella encoge sus gastos para ahorrar dinero. Escoger. To choose. Yo escojo. Tú escoges. Él, ella, usted escoge. Nosotros, nosotras escogemos. Vosotros, vosotras escogéis. Ellos, ellas, ustedes escogen. Él escoge las mejores frutas en el mercado. Exigir, to demand. Yo exijo, tú exiges, él, ella, usted exige, nosotros, nosotras exigimos, vosotros, vosotras exigís, ellos, ellas, ustedes exigen. Usted exige una excelente educación. fingir, to pretend. Yo finjo, tú finges, él, ella, usted finge. Nosotros, nosotras fingimos, vosotros, vosotras fingís, ellos, ellas, ustedes fingen. Usted finge estar enfermo y no lo está.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 Proteger. To protect. Yo protejo. Tú proteges. Él, ella, usted protege. Nosotros, nosotras protegemos. Vosotros, vosotras protegéis. Ellos, ellas, ustedes protegen. Nosotros protegemos el medio ambiente. Recoger, together, to pick up. Yo recojo, tú recoges, él, ella, usted recoge, nosotros, nosotras recogemos, vosotros, vosotras recogéis, ellos, ellas, ustedes recogen. Yo recojo la basura de mi cuarto.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 Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de deletreo. Video número 31. El tiempo presente en español.